Juan Antiguo Javier, gobernador de la provincia de Duarte, Jesús Angelino, regidor de este municipio, y el comerciante Eufemio Vargas condenaron los disturbios que se produjeron el pasado miércoles en el ayuntamiento, protagonizados por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No hay manera, no hay manera de justificar una acción como esa. Parece que andamos mal aquí en San Francisco de Macorís en cuanto a la forma de, de, de hacer reclamo. Pienso yo que ellos deben de revisar esos métodos tan odiosos, porque la verdad es que es un irrespeto a una institución como es el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, irrumpir de una manera violenta. No importa la justificación que sea, pero la instituciones hay que respetarla. Realmente yo vi eso como algo de mal gusto. Incluso he dicho que a mis amigos que vinieron, que son todos amigos míos, la gran mayoría, yo creo que no tuvieron control de la gente que trajeron, pero entiendo, y dije, lo he estado diciendo hace varios días, ...que el ayuntamiento... ...ha estado viviendo una política... ...o implementando una política de tropezones... ...entiendes... ...hoy sí, mañana no... ...hoy tengo un show, mañana tengo otro... ...y este gobierno municipal... ...no puede seguir viviendo... ...una política de ruido... ...una gestión de ruido... ...que hay que buscarle la forma... ...la manera... ...de cómo... ...entrar en un proceso... ...donde la ciudadanía... ...donde el municipio se sienta representado... ...tanto por el ejecutivo... ...como por los regidores... ...y hacer algo que... ...realmente... Eh, el pueblo esté tranquilo y confiado Yo pienso que los franco tenemos que revisarnos tenemos que revisarnos porque eh, estamos destruyéndonos unos con otros por ejemplo las propiedades del ayuntamiento no son de Alex ni de ningún regidor son de nosotros, de los impuestos que pagamos nosotros, no se deben romper además las autoridades no se deben provocar tampoco pero las autoridades también tienen que ser comedidas, no pueden Poner la mano de la autoridad para preservar eh, propiedades públicas a personas inexpertas. Porque un policía municipal no es un policía que ha pasado un centro para aguantar, como aguanta la Policía Nacional. Por lo tanto, son civiles que se sienten con algún poder y pueden, en un momento, hacer un desastre. INTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.